Nos encontramos en la provincia de Sucumbíos, en el cantón Gonzalo Pizarro, en la parroquia de Puerto Libre, en el recinto El Cabeno. Para registros de la asociación Azorapaima, en este momento estamos en la unidad de Socría número 9. Para Azora Paima la implementación de esta unidad es de significativa importancia porque se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pues estamos en área de amortiguamiento del Parque Nacional Cayambe-Coc. El cultivo de paiche para Ecuador es determinante, pues está vinculado al Convenio sobre Biodiversidad Biológica, al establecimiento de las metas de Aichi y al Sexto Informe sobre Biodiversidad, considerando que este marco normativo internacional eh, persigue algunos desafíos en cuanto a la conservación de la biodiversidad y la restauración. Azorapaima está trabajando en la implementación de protocolos que conlleven a considerar la belleza paisajística de las unidades, puesto que si tenemos belleza paisajística vamos a lograr de alguna forma incidir en el bienestar animal de los ejemplares que cultivamos y esta, este bienestar animal ayuda e incide en la calidad organoléptica de la carne.